Regresamos con Alicia a través del Espejo. En la imaginación y en las caricaturas, todo puede suceder. Como que los animales pueden hacer las labores de los electrodomésticos. O que una caricatura de los 60s predijera las videollamadas. Tu día regular de trabajo comienza en 5 minutos, ¿me entendiste, ¡Sónico! O que los villanos obtuvieran su poder a través de un conjuro malévolo. Esta es la esencia de los clásicos animados. para que veas en Azteca 7. Este espécimen es agresivo y mortal. Alien Covenant, estreno platino. Domingo 18 de abril por Azteca 7. nuevo Kia Forte 2021. Las reglas han cambiado.